Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros un vídeo súper poderoso en el cual os voy a mostrar cómo podéis generar hasta 50 dólares diarios con Fiverr y TikTok. Atento, no vas a tener que hacer vídeos, ni un vídeo ni medio. No necesitas hacerlos para generar estos ingresos que te estoy comentando. Únicamente necesitas tener una cuenta de vendedor en Fiverr, no de comprador, de vendedor. Y vamos a trabajar con arbitraje. El arbitraje es una forma de generar ingresos en la cual tú compras barato y vendes caro. Y eso es lo que vamos a hacer con Fiverr y TikTok. No te vayas, te lo voy a mostrar todo en un momentito.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 Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor forma de animaros los unos a otros y en realidad tomar acción para poder generar estos ingresos y ver vuestros primeros dólares. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 50 dólares diarios con Fiverr y TikTok sin hacer vídeos y utilizando la técnica del arbitraje. Arbitraje significa comprar barato y vender caro. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero, vamos a ir a Fiverr. Este es Fiverr, esta es mi cuenta, esta soy yo. Y lo que tú necesitas es hacerte una cuenta de vendedor. Darse de alta es facilísimo. No te preocupes que no te van a pedir nada, no te van a preguntar por nada, no necesitas entrevistas, no necesitas pagar nada porque es gratis. Simplemente te das de alta y ya con este estado de alta como comprador, lo que vas a hacer es switch to selling. Tienes que ponerte como un vendedor. Como vendedor. Y una vez que estés como vendedor. Le voy a dar clic. Switch to selling. Lo que vamos a hacer es poner un gig. Voy a ir a Fiverr nuevamente como comprador. Para que veamos qué es lo que quiero hacer. Mira. Voy a poner TikTok aquí. TikTok followers. TikTok followers. Nosotros vamos a dar seguidores. Mira. Grow expert. TikTok NFT promoción. Para seguidores. TikTok Crear seguidores. Eh, voy a promover. TikTok Promotion. Aquí ya empiezan a bajar los precios. 5, 5, 5. Porque simplemente vamos a darles seguidores para TikTok. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a darles seguidores para TikTok. Por ejemplo, este. Mira, TikTok Followers. ¿Ves? Aquí está. TikTok Followers. TikTok Promotion. TikTok Promotion. TikTok Manual y Promoting. Nosotros vamos a dar esto a la gente. Y para esto. Nosotros no vamos a crear contenido, simplemente vamos a dar seguidores a la gente. ¿Cómo? Con este tipo de páginas. Esta página se llama muyfacebooklikes.me No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú no pierdas nada de tiempo. Bueno, y aquí dice compra mil seguidores, mil seguidores de TikTok por cinco dólares. Cinco dólares. Y te dan mil. En 30 días. Empiezan un par de horas y la velocidad es de 50.000 al día. Tú puedes comprar este paquete o ver otros. Vamos a dar a Choose other", other. Simplemente quiero que veas lo que tú puedes vender. Compra seguidores de TikTok baratitos. Mira, 500 TikToks, 3. 1.000, 5. 2.000 seguidores, 8. Y así para cuentas que empiezan recién, lo que les importa es tener seguidores. Bueno, pues nosotros vamos a darles eso. Vamos a, a suponer que vamos a vender estos tres paquetes. De 500, de 1000 y de 2000. Nos vamos a Fiverr. Nos ponemos como vendedores. Y lo que vamos a hacer nosotros es simplemente crear un nuevo GIG. Le vamos a dar a Create New GIG. Vamos allí. I will, y I will que ¿Qué vamos a hacer? I will provide. Y vamos a ponerle mil. Mil. TikTok followers. TikTok followers. No vamos a empezar con mil, vamos a empezar por el paquete más bajito que son 500. Entonces voy a ponerle aquí 500. Y vamos a hacerlo para que sea más adelante después. I will provide. Si no quieres decir provide, vamos a poner send para que la gente vea. Send you. 500 followers, listo. Categoría, y aquí vamos a poner la categoría que sea Digital, Digital Marketing y luego la subcategoría Social Media Marketing. Mm, listo, ya lo tenemos. Selecciona un tipo de servicio. Pues el tipo de servicio que nosotros vamos a hacer es eh, Organic Social Media Promotions, por ejemplo. Y vamos a ponerle TikTok aquí. TikTok, ¿ves? listo, TikTok, uno de tres. Podemos poner tres. Vamos a poner simplemente TikTok. Y ya con esas tres podemos seguir adelante. Palabras positivas y los términos de búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner TikTok. Sense. Vamos a poner followers. Followers. Followers. Muy followers. Todo lo que sea de followers. Tenemos followers. Followers. Con esas ya tenemos. Dice que seis máximas. Pues nosotros con esas ya tenemos. Y luego le damos a guardar y continuar. Send and continue. Y me dice que me falta la industria, le voy a dar clic en industria. Y la industria va a ser marketing and advertising. Podemos poner más de esa, pero de momento vamos a dejarla así para ir más rápido. Listo. Y vamos a salvar y continuar. Y ya que lo tenemos, vamos a poner los paquetes. Y aquí vamos a poner el paquete básico, que es este. Vamos a poner Create Package, le vamos a crear paquetes, ya están los tres paquetes, que es el básico, el estándar y el premium. En el básico vamos a poner que sea un día, que es lo que nos dan a nosotros, tenemos que ver esto. ¿eh? Refill 30 días, Start Time de 0 a 1 hora y el la máxima velocidad es de 50.000 diarios. Esa es la máxima velocidad, no es lo que nosotros vamos a darles, nosotros vamos a darles... 500 y 500 como son 50 mil al día, bueno pues los podemos tener todos en un día, Entonces vamos a ponerlo así, vamos a poner listo, un día y vamos a poner número de plataformas, una que es TikTok, content creation no, engage with projects, sí bueno, también vamos a poner esta y así más fácil y el precio, y aquí es donde nosotros vamos a ganar, aquí por 3 dólares nosotros les enviamos 5 bueno, pues nosotros vamos a decirles que nosotros por 5 dólares van a recibir los 500 seguidores que les estamos dando. 500. ¿Cuándo vamos a comprar? Cuando nos compren a nosotros, no antes. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer el siguiente paquete. Aquí vamos a poner el paquete que sea básico. Nos va a pedir esto en todos. Estándar. Vamos a repetir lo que dice arriba. Y aquí premium. Premium. Describe en detalle lo que ofrecemos. Y aquí vamos a ofrecer. 500 TikTok Followers. Eso. Así. Vamos a ponerlo aquí. Listo. 500 TikTok Followers. Gente de día. Bla, bla, bla. Lo mismo vamos a poner aquí. Y aquí. Listo. Y aquí vamos a ponerle dos días. Y aquí vamos a ponerle tres días. ¿Qué más vamos a ponerle? Eh, Número de Shares. No. Esto no lo vamos a poner. el creaciones. Tampoco. Cinco. Y aquí nos dice que por mil... 5 dólares, entonces aquí vamos a ponerle 10 dólares, por ejemplo, 10 dólares para, para 1000, aquí vamos a poner que el estándar 500, aquí vamos a ponerle 1000, lo vamos a ir cambiando, 1000 y el más caro que es de 2000 followers, 2000 followers, 2000, ese de 2000 a nosotros nos cuesta 8 y aquí vamos a ponerle que sea 15, por ejemplo, para que sea atractivo, porque por 10 dólares nos compran 1.000, pero por 15 nos compran el doble. Entonces ya es bastante atractivo. Estamos y podemos poner servicios extra. Por ejemplo, eh, entrega más rápida. Eso no lo vamos a poner. O crear contenidos extras. Si queremos, si no, no. O adicionar un gig extra. ¿Ves? Ahí está. Ya lo tenemos. Le voy a dar a Save and Continue. Y vamos a describir nuestro Geek. Y vamos a ir, por ejemplo, a Google. Y vamos a ponerle. Mmm, bui TikTok Followers. Por ejemplo, quiero ver la descripción. No quiero ver otra cosa. Mira, por ejemplo. Bui, bui, en el Bla, bla, bla, bla. Eso está bien. Con el mejor soporte y garantía. Bla, bla, bla. Comprar likes. Bla, bla, bla. All in social with. Bla, bla, bla, bla, bla. bla Esto está bien, por ejemplo. Voy a abrirla. Opinion. Y eso también esta también lo voy a abrir, esta aquí está control c, me voy aquí lo, lo pego y aquí vamos a ponerle we offer vamos a ponerle our offers the best tiktok followers in the market if you are looking for the boss to group real tiktok followers for, from us, o sea nosotros for high quality tiktok followers are the real natural form, check our All y vamos a poner, contact us if you need some fast or more followers, listo, para que nos contacten si quieren más cositas. Podemos ir aquí, ves aquí también hay otros servicios, aquí por ejemplo TikTok, mira cómo están, 100 por 180 80, 500 por 8, aquí está muy caro, o sea, aquí no vamos a comprar, por eso te dije la otra página que es Vamos a poner esto también, que sea bonito. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Estaremos pasando tan pronto como tu compra. Ay, fabuloso, ya lo tenemos. Y voy a la siguiente. Guardamos y continuamos. Y esto es para que cuando la gente nos contacte, ¿qué le vamos a pedir? Entonces vamos a decirle aquí: We don't no need your password access credenciales para que estén seguros y no nos den sus accesos simplemente you need to do your tiktok profile and we do the work listo genial así simplemente nos dan su tiktok y ya está y va a ser free text listo y vamos a adicionar guardamos listo y ya está dice que si podemos queremos poner una imagen Tú tienes que poner una imagen cuando ya tengas más tiempo ¿Ves? aquí Un vídeo o una imagen, hasta tres documentos Para que se vea más atractivo Podemos ir a Canva y copiarnos las imágenes de aquí Porque son bonitas Y hacemos una captura Y cogemos esta pantallita Ahí Una pantallita fácil La guardamos Vamos a hacer un diseño de tipo YouTube Que es más o menos la el tamaño que quiere Fiverr, vamos a subir la imagen que acabamos, sin más, ¿eh? no nos vamos a dar más mal con este tema, ahí en centralita listo, la descargamos compartir, descargar PNG no, que es un JPG para que sea más fácil, la descargamos Fiverr, y ahí le ponemos la imagen que acabamos de hacer en Canva, que no hicimos nada más que cambiar el tamaño, listo, mira qué bonita se ve, ya está, está la, la imagen que queremos, le damos a guardar y continuar, y publicas tu gig, toma en cuenta que para publicarlo te hacen un test de inglés y tienes que tomar el test obligatoriamente, si no tomas el test pues no te van a dejar poner tu anuncio aquí, pero no te preocupes porque no es el único sitio donde lo puedes poner, tú te puedes ir a aquí en SpreadGigs, te das de alta, te das de alta como un vendedor y pones aquí tu gig de TikTok, fíjate que no hay muchos porque este mercado es nuevo, así que es el momento de entrar aquí a Sprout Geeks. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace. Luego 20pila es otro. Y además este es en español. Así que va a ser más rápido para ti ponerlo. Ves, empezar a entrar, bla, bla, bla. Aquí están los geeks. Te das de alta también aquí y pones el geek. Por ejemplo, si yo le pongo TikTok. Aquí está, mira, TikTok, videos promocionales, bla, bla, bla. crecer tu cuenta. Eh, TikTok orgánico. Fíjate que esta es parecida al que están en, en Fiverr también. Y aquí también las puedes poner, no solo TikTok, sino otro tipo de redes sociales. También funciona con este tipo de arbitraje. Luego en People Per Hour, también es esta, People Per Hour. Te tienes que dar de alta en todas y el mismo GIG ponerlo en todas, en todas. Si yo aquí pongo TikTok, por ejemplo, igual me van a poner un montón de cosas. Followers y Likes y Views, ahí lo tienes. Eh, TikTok Profile, TikTok Promotion, TikTok Views, Likes y Fans... Hay un montón de opciones donde tú puedes vender este tipo de productos. Entonces, lo único que tienes que tomar en cuenta es comprar baratito, como aquí, muy cheap TikTok Followers, que está súper barato, 3 por 5 mil, y tú vas a incrementar el precio. El mínimo que puedes cobrar aquí, por ejemplo, son 5, y ya te ganas 2. Quitas las tasas, que será como un dólar y medio, y aquí lo subes a 10, y es el doble. Y aquí a 15. Y también es casi el doble. Y así vas ganando dinero. Aquí no solamente te venden TikTok. Sino que también te venden Instagram. Seguidores de Instagram. ¿Ves? Y también muy baratos. 200 por 3 dólares. 500 por 5. Y 1000 por 9.50. También puedes comprar estos paquetes. O YouTube views Eso está súper bien. Porque ahora hay mucha, mucha gente que está queriendo aumentar sus canales de YouTube. Y aquí tú vas a vender 500 visitas. Visitas por tres con, y te dicen asegúrate que tal. Todo esto tú lo tienes que poner en tus gigs. 1000 por 5 y 2000 views por 850, lo cual está genial. Eso está bastante bien. Además también venden suscriptores. Esta es una página de los que se llaman SMM. Y tú, si le das aquí al SMM panel, por ejemplo, tendrás un montón de SMMs de de Chipest. Pues aquí está el signo servicios. Vamos a ver los servicios que tiene. Y todo esto tú lo puedes vender con la técnica del arbitraje, que es comprar barato y vender caro. Por ejemplo, visitas para Instagram. Baratísimas. Cien, de 100, mínimo 100 de la orden y máximo 100.000. Dos minutos. Y ves los detalles. Y tienes de todo. Ves pues aquí son Instagram, pero tienes más. Más de Insta, Insta, Reels. Ves los Reels, está muy bien. Instagram Reels Likes. Está muy bien. Y dice que no drop. Es decir, no te van a quitar el like después. Y están baratitos. Y tú... La idea es el arbitraje. Que tú vayas a este tipo de, de páginas. Fiverr, People Per Hour, 20 Pila, Sproul Geeks. Y pongas ahí tus servicios. Y de esta manera la gente te va a ir contratando. Y tú vas a ir ganando mínimo mínimo lo que tú pongas. Por ejemplo, 5 dólares. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma de generar hasta 50 dólares diarios con Fiverr y TikTok. Y no solamente Fiverr, cualquier sitio que te permita hacer gig y tú puedas revender los seguidores de TikTok o de cualquier otra red social. Aquí ya tú deja volar tu imaginación. El arbitraje es una técnica muy, muy buena que es comprar barato y vender más caro. No súper caro, pero sí caro. Y generar ingresos sin que tú hagas apenas nada. Tú eres el intermediario entre el que realmente quiere el servicio y el que lo vende a un precio muy baratito. Y tú puedes ganar bastante con esta técnica. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te, re te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que hemos visto para que tú lo puedas poner en práctica. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!